Bueno, les quiero dar la bienvenida a esta octava sesión de la Mesa Público-Privada Robótica organizada por el Grupo Interparlamentario Chileno-Japonés en conjunto con la Universidad O'Higgins y el Programa Asia pacífico de la Biblioteca del Congreso. Hoy, a diferencia de las otras sesiones, los hemos convocado para celebrar una reunión informativa. En ese sentido, les voy a mencionar cuál va a ser la tabla en que vamos a revisar el día de hoy. Primero, la despedida del exdiputado Isacort. Después la presentación de los resultados del levantamiento de información que hicimos en enero para una posible hoja de ruta de la mesa. Posteriormente la proyección de la nueva etapa de la mano de la Universidad de O'Higgins y finalmente la presentación del podcast Pensar en Robótica. Entonces para partir, eh, vamos a partir con la despedida del exdiputado en eh, eh, Él nos quiso dejar un video de despedida ya que en junio asumió el cargo de embajador de Chile ante la OEDA pero no quiso hacer ese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 Le agradecemos obviamente al, al ex-diputado Cort por, por esta despedida y también por su participación e impulso en esta iniciativa, ya que sin su apoyo no estaríamos en este momento conversando. Ahora quisiera seguir con el segundo punto de la tabla, que es la presentación de los resultados del lanzamiento de información que hicimos en enero para una posible hoja de ruta. Bueno, en, nosotros en, en enero, el 18 al 31 de enero de este año, desarrollamos una consulta en, a todos los miembros activos de la mesa de robótica y también a, a, a invitados y personas del mundo de la robótica que de alguna forma han ido participando de esta instancia. El objetivo de esta consulta era levantar una hoja de ruta para este año pensando que se terminaba la presidencia del diputado Isacort porque él no eh, iba a ser su último año en el Congreso ya que tampoco iba a la reelección. Y los objetivos específicos de esta consulta era caracterizar el perfil de los participantes activos e invitados y establecer un listado de acciones y o iniciativas. Esta consulta la contestaron 42 personas y eh, llegamos a los siguientes resultados. En términos de caracterización de invitados y participantes, en, contestaron 42,9 personas que dijeron que eran eh, integrantes regulares de la mesa, mientras que el 51,1 dijo que no. Ahora, frente a la pregunta sobre qué sector se desempeñaban, su labor profesional ligada a la robótica, las principales áreas fueron la educación, la academia y las empresas. Después, esto se traduce que el 40,5% focalizaba su trabajo en robótica educativa, eh, posteriormente en robótica de servicios, eh, luego en robótica industrial, y finalmente 11,9% en robótica de campo y 4,8% en robótica social. Respecto a los años de experiencia en el sector, más de la mitad informó que llevaba menos de 5 años dedicados a la materia, mientras que un 28,6 dijo poseer más de 5 años estudiando la robótica. Por otra parte, el 69% firmó realizar investigación, desarrollo y o transferencia en robótica. De hecho, un 33,3 especificó hacer las tres acciones. Un 21,4 solo investigación y desarrollo y un 14,3 solo transferencia. En cuanto a la manera de financiar su labor en este campo, eh, pregunta que podía contar con más de una respuesta, el 40,5% expresó utilizar fondos privados, el 23,8% fondos públicos en presupuesto institucional, y el 16,7% dijo usar tanto fondos concursables nacionales como internacionales. Luego, cuando les hablamos sobre los ámbitos de acción que creían que podría la mesa de robótica focalizarse, en la respuesta más amplia fue en torno a la educación, el 76,2% señaló la educación y se mencionaron cosas como generar las capacidades para la opción temprana de conocimientos en robótica en la educación, la integración de la robótica al currículum escolar, la aceptación por parte del Ministerio de Educación de las carreras en técnicas en, ámbitos, en este ámbito, el acceso gratuito de la robótica a todos los establecimientos educacionales, especialización de mentores y preparación de capacidades tecnológicas humanas y físicas. Respecto al financiamiento, que fue otro de los ámbitos de acción que fueron mencionados como importantes, con un 64,3, se observa una conexión al punto anterior a través de opiniones que hacían referencias, por ejemplo, a tener financiamiento especial para educación en colegios eh, técnicos, superior y universitaria, así también el financiamiento para cursos de especialización de empleados de industrias, también se habló de que existe un financiamiento público y privado permanente para el desarrollo de investigación de la robótica en el país y que los desafíos del sector se identifiquen y se les asigne presupuesto y un apoyo de múltiples sectores. Por su parte, referente a la política pública, que es el 61,1% de lo mencionado, se habló de, eh, de utilizar el sector incentivando la incorporación de sistemas en robotizados, y se discutan aspectos legislativos y éticos, y además se mencionó un ejemplo, observar y seguir el caso de Australia con el en CECIRO, o los centros de financiados por el, por el ARC, como el Center for Field Robotics and Center for Robotic Vision, que desarrolla tecnología útil para el país. Eso en términos de los ámbitos de acción a los que podía referirse la mesa de robótica, sobre todo eh, en términos generales. Y respecto a las... A las acciones para una eventual hoja de ruta. En acá el 61,9% habló sobre la posibilidad de movilización para financiamiento, es decir, apoyar en, uh, a los integrantes y a quienes pertenecen a la mesa para conducirlos a alternativas de financiamiento, o, y lo mismo al ecosistema, en de alguna manera guiarlos, ¿dónde, estar los dónde podrían conseguirse financiamientos para proyectos. El 61,9 habló de un plan de difusión de robótica en Chile en consideración de que no es un, un sector tan conocido y difundido a nivel nacional. Un 57,1 habló de generar un borrador general de política pública y un 54,8 habló de un catastro del ecosistema de robótica en Chile. A propósito justamente de este levantamiento, nosotros quisimos, en, um, a través también de la, de la participación del diputado, en hacer un levantamiento y una consulta a los ministerios para saber qué está pasando a nivel de, de al menos a nivel de, del Ejecutivo en términos de acciones de robótica para así más o menos tener, tantear un poco en uh, si hay, había alguno de los aspectos que están mencionados como de los distintos ámbitos, sobre todo educación en políticas públicas y financiamiento si es, están siendo tratados por el Ejecutivo. Ahí nosotros consultamos entre el 11 de junio y el 21 de julio a 13 ministerios, y solo uno nos dio una respuesta satisfactoria, que fue el Ministerio de Economía, y la respuesta fue que no están realizando ninguna acción en torno a la robótica. Pero sí eh, nos mencionaron un equipo en particular que podría eventualmente recibir eh, algún tipo de iniciativa piloto para poder eh, trabajarla desde ahí. Pero no hay una no hay un trabajo en el fondo de, de parte del Ministerio en este minuto en, en, relacionado al tema de, de la robótica. Entonces, en, es bien decidora, bueno, acá en, nos acompaña Carlos del Ministerio de Ciencias, bueno, no recibimos ninguna respuesta del Ministerio de Ciencias, te aprovecho de contar. En, esta solicitud se hizo en, a, directamente al, en, desde la oficina de parte, pero hacia el, los, los ministros en específico, y en el caso del Ministerio de Economía nos respondió... Eh, nos respondió el, desde la, el gabinete, digamos, del ministro, por si acaso. Solo te comento. En, eso en términos del levantamiento. Y bueno, justamente este levantamiento de información que nosotros hicimos y esta consulta, a nosotros nos abrió una serie de interrogantes y, eh, de, y nos visualizó, digamos, un, un esquema relativo a la mesa y a la función que eventualmente podría tener el Congreso en la mesa, con la complejidad que suponía el hecho de que el diputado terminaba su periodo este año y que bueno, lo terminó en, antes por, por la asignación como embajador de Chile ante la OEA. Y en ese sentido, en, um, esta consulta nos dio pie para poder en, uh, pensar junto a la Universidad de O'Higgins una nueva etapa, y eso es lo que, el, el, segundo, el tercer punto de nuestra tabla. Qué es la proyección de esta nueva etapa de la mano de la Universidad O'Higgins, porque estos resultados justamente dan pie para que podamos darle la palabra al rector de la Universidad O'Higgins, Rafael Correa, junto a Rodrigo Berchay, quien es el director del Instituto de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad O'Higgins, e integrante permanente y fundador de la mesa de robótica, para que nos cuenten su opinión sobre esta nueva etapa que se abriría para la mesa de robótica. Rector. Muchas gracias, Sofía. Eh, quiero eh, bueno, saludarlos a todos eh, y agradecerles la presencia, a todos y todas, perdón. Eh, quería eh, iniciar eh, unas palabras de, de reconocimiento, de agradecimiento y de felicitaciones al exdiputado eh, hay que eh, reconocer que fue gracias al impulso, eh, que el compromiso que él sintió con este tema y con eh, eh, la, lo que es la colaboración eh, Chile-Japón a nivel parlamentario, etc., que es, eh, partió esta, esta iniciativa. Eh, bueno, desearle obviamente el mejor de los éxitos en, en Washington y decirle que eh, lo estamos esperando a su regreso para reintegrarse de alguna manera a esta mesa. Bien, eh, decir que, eh, agradecer a Sofía, eh, que como bien decía el diputado, eh, ha sido el alma también de esto, gracias a ella esto, digamos, se ha mantenido con mucho vigor este foro. Eh, muy interesante me pareció el, el la presentación que el levantamiento eh, que hicieron, muy muy interesante, 42 eh, respuestas eh, eh, me, me parece eh, clarísimo, eh, sin sorpresas en realidad las respuestas, se pone mucho énfasis, parece ser en nuestro país, por el momento, la educación, el sector de mayor, eh, donde, donde se ve el mayor interés explícito eh, de, de las personas en, en el tema de la, re, de la robótica. Eh, creo que son importantes, como decía Sofía, eh, los temas de la difusión. Eh, es un tema para el futuro de, de esta mesa. Eh, el, el hacer del catastro bueno eh, sumamente interesante y sin ninguna sorpresa eh, que de los 13 ministerios solo haya respondido eh, uno el ministerio de economía eh, claro eh, no me imagino que no sé por qué no respondieron supongo que por un poco de vergüenza eh, bueno Sorpresa. Y, y lamentar, sí, que el Ministerio de Ciencia, aprovechando que tenemos un representante del Ministerio, no haya respondido. Y, y bueno, y lamentar sobre todo que el Ministerio de Educación no haya respondido. Bueno, esta mesa entonces eh, tiene por objeto eh, motivar, motivar, hacer tomar conciencia y, esper y esperar que el, el futuro... Eh, sea, sea mejor desde el punto de vista de la respuesta del, del Estado, del gobierno, a, a un tema de, de tanta, tanta importancia. Bueno, eh, querer, eh, ahora entonces lo, que, lo más importante que quería decir, lo demás eran comentarios de importancia muy menor. Ahora voy a, voy, a, voy a decir algo que sí nos interesa y que esperamos tenga importancia, que es el futuro, el futuro de esta mesa. Eh, el futuro de esta mesa, eh, hemos eh, tenido eh, largas conversaciones eh, entre la Universidad de O'Higgins y la Biblioteca del, del Congreso para hacernos cargo de mantener viva y darle mayor impulso a la mesa. Eso, eh, eso es algo que eh, quería expresarle el compromiso fuerte de la Universidad de O'Higgins, muy especialmente del director del Instituto de Ciencias de la Ingeniería, Rodrigo Bercháez, para animar esta mesa. Yo sé que Sofía también tiene esa misma eh, disposición. Bueno, decir, eh, diciendo eso, les quería... Eh, ahora le voy a dar la palabra a, a Rodrigo, que nos va a plantear eh, algunos temas de futuro, pero sobre todo eh, una, una idea que surgió en la última reunión que tuvimos, eh, que no es eh, exactamente la mesa de robótica, pero que es la, la creación eh, de una... Eh, de una asociación de, de, de robótica en Chile no la tenemos y sería importante, Rodrigo tiene buenas, eh, buenas ideas al respecto y después al final por supuesto quedamos eh, eh, con Rodrigo y Sofía dispuestos a responder eh, y a recibir sobre todo de ustedes la, las buenas ideas para mantener esta iniciativa, adelante Rodrigo Gracias, rector. Bueno, buenos días a todos y todas. Muy contento también de estar aquí nuevamente y, y también, por supuesto, saludos al, al exdiputado, eh, que, que fue muy importante para la creación y, y la permanencia, el con, trabajo constante de la, de la mesa. El, con respecto a lo que mencionaba el rector, nosotros hicimos eh, un análisis, eh, un, mirando el hoja de ruta también, de, de qué actores hay de robótica en Chile. Eh, y, y mirando to, todo el panorama, incluso pensando quién más podría hacerse sacar con la mesa a más de la universidad, ¿tien? ¿quién sería un buen ente para eso? Eh, y nos dimos cuenta que no existe una sociedad científica que trabaje fuertemente en temas de robótica. Y mirando eso, bueno conversando con, con distintas personas de la universidad que tienen experiencia en esto, bueno esta Isabel, que el rector me imagino le va a presentar en unos minutos, y también el, el vicerrector eh, de del académico de la universidad que ha creado sociedades científicas en Chile y Latinoamérica, eh, llegamos a la conclusión que sería muy interesante impulsar esta creación. Entonces vamos a hacer, como universidad, ya lo conversé con el rector, eh, trabajar en esto eh, desde el punto de vista jurídico, con el apoyo de la universidad, y eh, por supuesto impulsándolo desde el punto de vista académico con colaboradores eh, y, y tratar de motivar a académicos, investigadores en Chile, a crear esta nueva sociedad, que creemos que puede tener un rol importante eh, en paralelo a la mesa y, y coordinadamente trabajar en, en conjunto. Entonces, eso lo quería informar. Aquí hay un par de personas que probablemente van a estar interesadas. O sea, quizás Javier, eh, Carmina, eh, quizás algunas otras personas que están por ahí que no, no, no veo todos los nombres. Y los voy a ir contactando para, para trabajar en esto. Creo que puede ser una iniciativa importante y hace falta en Chile una sociedad que lo, lo trabaje fuertemente. Eh, decir, eh, eh, al, al final, tenía que eh, decir que tenemos también eh, una, una nueva protagonista en esta mesa, que es nuestra directora de vinculación con el medio desde la investigación, eh, Isabel, eh, Isabel Meneses. Eh, Isabel. Eh, eh, viene con una, con una trayectoria muy muy larga en, eh, en primer, principalmente en CONICIT luego en la ANID fue de la ANID que la, que la trajimos eh, en, en todo lo que es desarrollo de proyectos de envergadura, era ella que se encargaba de todos los grandes, de los grandes proyectos, es decir, los centros basales los centros de excelencia eh, todos los todos los directores de, de centros basales, de centros de excelencia, como Javier eh, aquí presente, la sufrieron. Eh, eh, bueno, ahora está del otro lado, así es que aprovechémosla. Bien, entonces eh, dejo, eh, dejo la palabra, me parece, eh, si no se me olvida algo, Rodrigo me lo recuerda, eh, la, la, a, a Sofía. Devuelvo la palabra a Sofía. Muchas gracias, en, Rector. En, uh, vamos a, a seguir con la tabla, pero al final de la, de la tabla, que nos queda solo un último punto, vamos a dejar abierto el espacio para la conversación, así en, pueden, podemos revisar todos los aspectos y, y en relación a todo lo que hemos mencionado, pueden hacer comentarios, preguntas o descargos. En, para continuar con la tabla y en función un poco, a justamente, en una de las inquietudes o los ámbitos que son mencionados como interesantes de que se focalice la mesa de robótica, uno de ellos tiene que ver con la difusión. Y en ese sentido, nosotros como Programa Hacia Pacífico de la Biblioteca del Congreso, nos quisimos hacer cargo de, de, de, por lo menos, de aportar en esa línea, que creemos que es la línea en la que podemos seguir aportando desde la mesa, porque si usted notaron los otros ámbitos relativos a financiamiento y educación están un poco alejados del giro del de poder legislativo, probablemente sí, en, en torno quizás a la política pública, en, desde la, la parte legislativa, pero en el ámbito de la discusión sí nosotros podemos apoyar, sobre todo desde la línea del programa, en, y desde esa perspectiva nosotros desarrollamos un podcast que le llamábamos Pensar en Robótica, que es un podcast de divulgación de la robótica a la ciudadanía. No tiene una lógica de divulgación en científica, académica, sino que de divulgación ciudadana del de sector de robótica en Chile. En, para esto nosotros desarrollamos siete capítulos. El primero se llama ¿Qué es la robótica? que hoy día lo, lo vamos a estrenar. Cuando termine en esta sesión yo les voy a enviar eh, un link para que lo puedan escuchar en el primer capítulo y bueno, y de, posteriormente la próxima semana les enviaré el acta y también el video de, de la sesión, si también lo quisieran revisar. Y el primer capítulo de ¿Qué es la robótica? Entrevistamos a en Camila Quevedo. La gracia de este podcast es que además de tener en una, estas, estas este podcast en particular, nosotros grabamos un video con aquellas personas que entrevistamos y aprovechamos de... En, destacar la labor que hacen esas personas en distintos ámbitos de la robótica, entonces eh, se estrenan simultáneamente tanto el podcast como este otro video que eh, nos permite profundizar un poco en la labor particular de quienes entrevistamos. El segundo podcast se llama La robótica, se toma las salas de clase, y ahí lo que hicimos fue conversar con el Liceo Polivalente Abdón Fuentes de Conchalí, donde eh, entrevistamos a Marcelo Pacheco como su profesor eh, guía en guía eh, en este proceso, también eh, entrevistamos eh, a Raúl que estuvo participando del, del podcast y también alumnos eh, que son parte del taller de robótica. En que nos cuentan su experiencia. Una de las cosas del podcast interesante también es que en cada uno de los capítulos nosotros relevamos un poco de la experiencia de Japón en esta materia, tomando en cuenta que eh, la, la mesa estaba inserta dentro del grupo interparlamentario chileno-japonés. En el tercer capítulo hablamos de la robótica al servicio de lo cotidiano, y ahí entrevistamos al, al CEO de la empresa Osoji, que hace robótica de servicios, que es Octavio Ursúa, al quien invitamos a, a presentar el trabajo que ellos hacían en ese sector en la cuarta sesión de la mesa de robótica. En el cuarto capítulo hablamos de la robótica social junto a Carmina Rodríguez, que hoy nos, nos acompaña, que es especialista en el ámbito de la robótica social. En el quinto hablamos de robótica en la minería en, y hablamos con en, Javier Ruiz del Solar y sobre el trabajo también que hace en el Centro Avanzado de Tecnología para la Minería, AMETC, en el sexto hablamos de robótica de salud y entrevistamos a Gloria Enríquez del Colegio de Ingenieros. Ella es médica e ingeniera en que se ha especializado en estos temas. Y en el séptimo capítulo hablamos de la robótica industrial y entrevistamos a Félix Tonoso, que es parte del CITT de Duoc UC. Eh, los capítulos se estrenan, se van a... Muy bien, estrenamos el primer capítulo, pero posteriormente se van a estrenar todos los jueves hasta el 9 de septiembre. Entonces los, los invitamos a, a poder seguirlo y lo pueden escuchar en, en YouTube o en Spotify, pero también en, pueden ver los videos en el canal de la Biblioteca del Congreso eh, en YouTube. De todas maneras, igual se los vamos a ir a estar, se los vamos a ir compartiendo para los que los pueden ir revisando si si se les ol en, olvida el, el estreno de alguno de ellos. Entonces, para poder dar como un marco a esta presentación del podcast, hemos hecho un pequeño trailer para que ustedes tengan como una idea de, en, uh, de cuáles son los contenidos, el estilo en, uh, y el, los acentos que estamos poniendo en este podcast. Así que, Marcos, te pido por favor si nos puedes compartir ese video.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 Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, esperamos que este video los motive para, para escuchar los distintos capítulos, bueno, y escucharse a aquellos que participaron también de él, y, y creo que es un, un buen espacio para la difusión de la robótica, y, y obviamente estamos abiertos a, a la posibilidad de ir, haciendo crecer en uh, este podcast eh, con su sugerencia en tanto de temas como también de, de expertas y expertos, porque eh, no es tan fácil <ríe> levantar eh, esa, esa base de datos de expertas y expertos eh, a nivel local, sobre todo cuando buscamos a mujeres ligadas a la robótica. En, uh, estos han sido entonces los, los temas relativos a la tabla del día de hoy, ahora quisiera dejar abierta la posibilidad para, en comentarios, en preguntas, en Carlos. Gracias Sofía, ya, ya que fue interpelado directamente, un gusto a todos y todas aquí en la mesa, eh, para presentarme, soy Carlos Ávila, yo soy asesor de gabinete del ministro Andrés Kuh, y actual coordinador de la política de inteligencia artificial. Eh, es primera vez que vengo a la mesa, así que un gusto conocerlo a todos, veo que es una instancia bastante amplia y que se ha movido bastante bien. Eh, y también cont contarles un poco por el tema de, de qué estamos haciendo nosotros en robótica, no sé qué habrá pasado en temas administrativos porque yo di respuesta al oficio, entonces que no haya llegado me parece extraño, así que voy a ver qué pasó ahí para que también tengan la información. Eh, sin embargo, muy parecido a lo que nosotros le mandamos a la mesa a Sofía en diciembre del año pasado asociado el borrador de la política de inteligencia artificial. Eh, en este periodo, y para contarles también, actualizarlos de eso, eh, lo que hemos estado haciendo nosotros básicamente este, esta política de inteligencia artificial ha eh, pedido el presidente de la República, que, el cual mandata al ministro Cuba, a hacer un plan de trabajo. En esto tenemos una política eh, y un plan de acción y dentro de la política, en el eje de factores agritantes, el sub-eje de desarrollo y talento, hacemos mención explícita por la mesa de robótica, por otros gremios tecnológicos. Nosotros trabajamos también con Chile Técnica que había personas de Acti también y que tuvieron que retirarse. Y también con AIE, la Nación de, de, de, de Industria Eléctrica y Electrónica. Eh, y también parte de nuestros expertos trabaja con robótica en el comité de expertos. Por lo tanto, vemos que hay un gran espacio como aparece también en el, en el... En, en las informaciones que, en los datos que ustedes levantaron en la mesa, eh, que es necesario. O sea, la necesidad de incluirlo en las mallas curriculares, generar incentivo a las instituciones de educación superior para incrementar mejor en la oferta de estos cursos, también a los centros de formación técnica, y también eh, la creación de profesionales específicos en estas áreas. Por lo tanto, también hay una línea ahí que nosotros quisiéramos abordar, que está explícita, estuvo explícita en el borrador que mandaba consulta pública durante diciembre y enero, 2020-2021, y también está explícita ahora, y va a quedar explícita en la política, para actualizarlos en eso, y también la idea es que esta política, bueno, que va a ser lanzada prontamente por el presidente, eh, a través de un decreto supremo, la idea es que también sea el paraguas de estas iniciativas, y que si podemos coordinar acciones conjuntas, eh, lo hagamos, yo vengo acá, y, y, y José Antonio era el anterior coordinador de la política de día, que lo no trabaja en el Ministerio de Economía, que yo... Eh, y no había tenido un de noticias de la mesa hasta esta cita que sí o sí iba a venir porque el mismo era una tremenda instancia y que hay que aprovechar las coordinaciones público-privadas para nosotros la realidad es que las coordinaciones público-privadas es fundamental y por eso tenemos muchos proyectos asociados con eh, gremios tecnológicos con universidades con centros de formación técnica y esta esta instancia no puede ser la excepción por lo tanto aquí yo eh, pongo a disposición, primero para el podcast voy a hablar con mi equipo de comunicaciones para que hagamos las discusiones correspondientes. Eh, y ahí, cuando nos llegue, Sofía, nosotros felices de aportar. Eh, y con respecto a acciones que tengan concretas y también asociadas en el ámbito de la robótica, como por ejemplo, de la creación de la sociedad robótica, tal vez podríamos conversar para ver si el Ministerio de Ciencia puede hacer algo al respecto y vamos colaborar en conjunto en esa iniciativa. para que decir, Isabel, con Isabel conversamos bastante a través de Centro, no sabía que nos habías dejado, así que qué bueno que estás aportando de otra perspectiva. El interés en ciencia cada vez crece más y son varios los ámbitos en los cuales estamos trabajando. Por lo cual, eh, para terminar esta intervención, eh, voy a estar informándoles tal como lo hizo José Antonio en su momento, cuando sea el lanzamiento de la política, cordialmente invitados a poder verlo, participar. Y también yo pongo a disposición la política como un paraguas, como le decía antes, para que podamos... Eh, impulsar la robótica en Chile y ahí completa discusión a todos los actores de la mesa que conversemos también, a que generemos acción en conjunto. Eh, hay varios de los temas eh, que, que yo creo que podrían estar relacionados con el Ministerio de Ciencia, si es que no lo son todos. Eh, y si necesitan también ayuda con los ministerios, nosotros tuvimos que oficiar ahí, la, lamento la respuesta de los otros ministerios, pero a nosotros también nos pasó cuando hicimos el oficio a todos los ministerios para tener puntos de contacto, que es difícil. Entonces, si también necesitan el apoyo en eso, yo feliz, Sofía, pongo a disposición todo lo que podemos, podamos hacer del Ministerio de Ciencia previas eh, conversaciones, y aquí yo lo converso con el ministro directamente para que podamos hacer eh, un apoyo, eh, como lo hizo el diputado Isacorte, el ex diputado Isacorte, eh, también no sé quién, quién preside la mesa ahora, pero quien sea, o tú como coordinadora, Sofía, feliz de ponernos a disposición y que trabajemos en conjunto a poder relajar estos temas que son súper importantes, más aún en una economía del futuro, más aún en una economía o una sociedad del conocimiento que es lo que se viene y tenemos que estar preparados. Así que le agradezco a todos los miembros y muchas gracias. Muchas gracias Carlos por tu intervención y por la, la aclaración respecto al tema del oficio. Qué bueno, qué bueno por lo menos que lo habían contestado, aunque no nos llegó en su momento, pero bueno, son cosas que ocurren en estos tiempos. Javier Ruiz del Solar nos pidió la palabra. Hola, eh, bueno, eh, saludo nuevamente a todas y todos. Eh, primero que nada quisiera decir que Estoy feliz de que esta mesa continúe con sus actividades y también eh, feliz de poder seguir participando y aportando. Eh, respecto a lo que se ha mencionado, me gustaría hacer dos comentarios. El, el primero relacionado con, con, el, con el tema educación como un tema relevante en esta mesa. Salió esto en, el, en, en este levantamiento que tú mostraste, Sofía. Eh, eso eh, eso me parece importante. También, eh, como dijo el rector, eh, sería bueno ver aquí un involucramiento mayor del Ministerio de Educación. Eh, estos temas del de uso de robótica en el ámbito de la educación, yo conozco experiencias de hace como 20 años en el país, pero creo que no han despegado como debieran haber despegado. Eh, yo me acuerdo haber hecho hace 15 años un un piloto con el Ministerio de Educación sobre este tema, pero no pasó nada. O sea, pasó, el, el piloto fue exitoso, participaron varios colegios, pero después, no, a menos que yo no, no esté enterado, no, no ha continuado un involucramiento activo del Ministerio. Yo creo que eso es algo que podríamos tratar de abordar en esta mesa. Y también quería decir que la experiencia de Japón, por supuesto, es súper exitosa en este ámbito, pero Japón y Chile somos... Países bien distintos. Yo también diría que hay que mirar la experiencia de Portugal, ya que yo encuentro que es un país más parecido a Chile, y donde las actividades de robótica en colegios son súper fuertes. Yo diría que uno de los, de los más fuertes a nivel europeo, así que yo también miraría esa experiencia, no solamente Japón. Eso es un, un comentario. El otro comentario que quería hacer eh, es sobre esta idea de crear una... Una sociedad científica de robótica, o eso es lo que entendí, o una sociedad relacionada con robótica. Eh, también me parece una buena idea, pero yo creo que hay que considerar que si esto tiene un carácter científico, eh, la masa crítica de investigadores en este ámbito es súper chica. ¿ya? Eh, si uno ve personas que publican papers en robótica en Chile, yo creo que son menos de 20. Entonces, eh, hay que ver bien cómo se hace y también hay que ver bien cómo esto se relaciona con otras iniciativas. Existe la Sociedad de Robótica y Automatización del IEEE, yo creo que casi toda la gente que, que trabaja en robótica en Chile está, de alguna forma, eh, pertenece a esta sociedad o, o es cercana a esta sociedad. Y, y, y, y digamos, hay una sección Chile, entonces hay que ver también si se crea una nueva sociedad, si es pertinente y cómo se relaciona con esto que ya existe. Ya, yo diría que esos son mis comentarios, con esto no estoy diciendo que me parezca una mala idea crear una sociedad, sino ya a lo mejor es algo que hay que, hay que ir haciendo por etapas. Eso es, gracias Sofía. Muchas gracias Javier, no sé si hay alguien más que quisiera hacer algún comentario o pregunta. Marcelo. Saludos a todos. No puedo entrar antes. Estaba en una reunión con la Universidad de Santiago, con los alumnos. Eh, comparto la opinión del profesor Javier, que también nos ha colaborado mucho al colegio con la parte de paper. Y sí, yo creo que en el Ministerio de Educación hay una debilidad muy enorme en cuanto a recursos y a un plan y a un programa eh, mayor en cuanto a los colegios que ya comenzamos Hace años trabajar en esto, evidentemente, lo que nos entrega el Ministerio de Educación actualmente, hoy hace muy, este año nos llegó un kit, pero el kit está retrasado en tecnología varios años atrás, entonces, eh, la información o la tecnología que envía a los colegios no es consecuente con lo que estamos viviendo, se limitan muchos, eh, no están los recursos como para poder seguir aumentando hoy, eh, tomando mayores capacidades en este mundo y nos ha costado, a nosotros no nosotros nos ha costado. Es decir, tenemos muchos recursos, no lo puedo negar. Tenemos un laboratorio fenomenal, pero nos limita. Nosotros todavía estamos peleando un paper, todavía estamos en etapas de querer seguir avanzando y, evidentemente, las claves se ponen, se van poniendo, se van poniendo. Y eso creo que falta. Falta esa disposición del gobierno a mirar la educa la robótica como un ente de futuro no lo mira así, lo mira desde el punto económico y ahí donde evidentemente eh, perjudica los actuales de los chiquillos en seguir avanzando en producir cosas o en esta masa de tecnología, eso Gracias Marcelo, ¿Eh, Raúl <coughs> Hola, buenos días a todos y a todas eh, saludar a todos los miembros ya antiguos tengo que decirlo, de esta, de esta mesa de, de robótica, eh, y me voy a hacer eco, obviamente, de lo que dijo el profesor Javier, el que saludo eh, y también lo que acaba de señalar Marcelo, profesor que trabaja con, conmigo en la escuela. Yo diría que el, el tema del involucramiento es fundamental, yo más, más que el involucramiento, yo lo, yo lo eh, señalaría y lo focalizaría, y qué bueno que está aquí... Eh, parte, gente desde de ministerios ministerio, que a lo mejor se pueden eh, transferir información. ¿no es Yo diría que en el diseño de los planes curriculares, ¿no es cierto?, es donde tenemos que instalar necesariamente eh, la robótica o la, intel y la inteligencia artificial como un elemento, como una herramienta potente para el desarrollo de los aprendizajes de nuestros estudiantes, sobre todo apuntando al desarrollo de la habilidad del siglo XXI que eso es eh, esencial nosotros nos vemos y lo que dice Marcelo de Real eh, nosotros tenemos un, eh, un tremendo laboratorio, tenemos muchos recursos en robótica, eso es verdad y se reconoce y se agradece mucho hemos tenido la oportunidad de viajar no es cierto estar en Japón pero por cierto creo que a los, a los chicos para poder involucrarlos y para poder desarrollar la tecnología de mejor manera justamente en el nivel de párvulos es donde tenemos que iniciar e iniciarlos a los chicos en este proceso. Quiero comentarles y con esto termino, que nosotros ya tenemos eh, en nuestro liceo, que es un liceo eh, público ¿no es que está en Conchalí, una comuna de alta vulnerabilidad eh, que nosotros tenemos, ya iniciamos un taller hace años en, el, en eh, Párvulo y ha sido un éxito, eh, en donde vemos digamos el desarrollo de los chicos y donde hemos desarrollado más eh, eh, elementos que son interesantísimos en los chicos desarrollados proyectos basados en proyectos, metodología de proyectos es sumamente interesante esta, esta, esta idea y yo creo que en este sentido sí acojo lo que dice el profesor ojalá que nos llegaran mejores eh, herramientas para poder continuar trabajando recursos eso, nada más Sophie. gracias Muchas gracias Raúl Rodrigo que veo muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la palabra. Más que nada, eh, estoy plenamente de acuerdo en todos los comentarios que han dicho. Me parece claro que todavía estamos en una brecha eh, de lo que está pasando. Siempre miramos la robótica como el futuro y no se entiende que ya estamos viviendo eso hoy. En eh, Respecto al ministerio... Eh, bueno, la Chile fue uno de los pioneros en este tema. Yo me acuerdo, el primer curso que hice, cuando vi esto, era en la Chile, que se, se hace una vez al año, en los veranos, creo, no me acuerdo. Pero ya viene mucho tiempo hablándose de esto. Eh, y, y a mí me ha tocado estar con el Ministerio de Educación todos los años conversando de este tema, con distintos ministros, con distintas personas, pero siempre el mismo, el mismo tema. <coughs> Y nuestras posturas siempre han sido distintas a lo que finalmente se piensa por parte interna del ministerio, porque no seriamente tienen el conocimiento técnico o están bien asesorados, porque, bueno, en fin, múltiples factores que no es el momento de decirlo. Pero en otro momento puede ser más adecuado. Pero sí hay una brecha y vemos que el mundo pasa y Argentina tiene un robot hace, casi por niños que ahora está en un plan súper fuerte, eh, Bolivia también, que, que, fue, que nosotros mismos lo formamos y hoy día están con 200.000 jóvenes trabajando en, en robótica y nosotros los programas, el Ministerio de Educación tiene un programa vigente hoy día, hay un concurso hoy, pero está mal formulado, a, a mi juicio, no eh, está mal planteado, está mal porque se enfoca en un aspecto o, o un grupo muy bien reducido y no solamente especialista, en fin. Por, por lo tanto, desconoce y no considera toda la experiencia que se ha recogido en estos años de trabajo en este tema. O sea. Pero eh, y Ese era un punto. Y el, el otro tema, es eh, quería informarle que este, el fin de semana pasado hicimos la RoboOne Chile por tercer año consecutivo. Lo logramos, a pesar de todo. Así que estamos felices, la competencia robótica bípeda que trajimos de Japón, es para toda Latinoamérica, y en noviembre es el torneo latinoamericano que conduce a la final mundial de marzo, que va a ser el 4 de marzo, en Japón. Así que estamos muy felices, y una invitación para que se sumen, para, porque para ser coherente con estas actividades, Creo que todos acá, los que están en esta mesa, deberían ser parte de la Rowan y viceversa, todos deberíamos ser parte de nuestras actividades, porque si no, no tiene sentido estar trabajando en una mesa de trabajo y no participamos en las actividades que nosotros mismos estamos haciendo. O sea, es bien incoherente. Entonces, si, si estamos en eso, y esta es una, eh, una invitación abierta, que no tiene costo, <ríe> y, y es tan fácil de participar con un link, o patrocinar, o auspiciar, si está el corazón más grande, porque esto se hace con puro amor y cariño para todas las personas. Así que esta es la invitación abierta, nuevamente a noviembre, que fin de noviembre vamos a hacer la Robo One Latinoamérica. Ahora estamos preparando de sentarnos en el Congreso Nacional, esta, esta vamos a informar, y estamos en otro tipo de actividades también para, para poder darle más realce a este tipo de actividades, que sentimos que las personas que están trabajando durante tanto tiempo en este tipo de cosas, que son tan importantes, eh, también deben ser reconocidas muchas gracias muchas gracias Rodrigo eh, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario en eh, rector muchas gracias Sofía eh, bueno eh, interesante lo que hemos lo que hemos escuchado eh, quiero partir eh, con manifestar digamos eh, los agradecimientos a Carlos Ávila, eh, vemos que eh, se compromete entonces eh, a ser actor importante de esta mesa, lo que es obvio, para qué insistir, eh, la participación del Ministerio de Ciencia es, es muy, muy importante en esta mesa. Muchas, muchas gracias, Carlos. Eso, eso era lo primero que quería decir. Bueno, eh, eh, decir también que eh, no sé si ustedes saben que estamos próximos a las elecciones presidenciales. Eh, eh, siempre, eh, y yo lo he hecho en otras oportunidades, siempre cuando uno tiene, tiene, tiene buenas ideas a nivel nacional, etc., eh, y está pronto a, la, a las elecciones presidenciales, es bueno, eh, es el momento de... Eh, que los candidatos tomen conciencia y ojalá tomen compromisos. Entonces, no sé, eh, Sofía eh, y, y todo, eh, ¿qué les parece si esta mesa pudiera elaborar una, una, una pequeña nota? Una pequeña nota que puede estar acompañada de estos, de, de estos videos que se, están, eh, que se están desarrollando para enviarlo al, al, a, los, a los candidatos eh, de manera de... Eh, o, de que, ojalá ellos de alguna manera en sus programas, a menos que lo hayan hecho, yo no, no me he leído los programas de los candidatos, pero eh, puedan, puedan incluir este tema a, algo tiene que ser muy corto, porque no leen más de, eh, más de una página entonces una página donde se diga eh, pensar bien eso y de aquí a durante el mes de agosto, ojalá enviar a los candidatos como, como mesa de robótica, una una, una una sugerencia, una alerta sobre el tema. Bueno, eh, eso y eh, finalmente eh, decirles que eh, con, eh, con Sofía vamos a estar eh, eh, trabajando y los eh, convocaremos eh, próximamente a una, a, a una próxima reunión. Es así, ¿Es así Sofía, ¿no es cierto? Sí, así es. En, esa es la idea. En, no sé si, Carlos, ¿tú quieres hacer otro comentario de nuevo? ¿Tienes la mano levantada? No sé si... Sí, perdón, sé que es mi primera vez acá, pero eh, no puedo no hablar. <ríe> no, y, sí, y voy pues a estar supuesto. participando, así que feliz que me, me sigan invitando y yo voy a ir todas las veces que sea necesario. Es prioridad para mí. Con respecto a lo que se estaba hablando recién, que lo que he todo anotado, eh, nosotros tenemos varias iniciativas ahí también, le, nosotros les compartimos el borrador, pero si no podemos hacerlo o no, y si no podemos establecer una reunión donde yo presente un poco la política de inteligencia artificial, si quisiera la mesa, como quiero finalmente, eh, o para actualizarlo, si es que no lo recuerden y poder usarlo como paraguas también. Y también hay un foco especial en niños, niñas y adolescentes, porque nos dimos cuenta en inteligencia artificial que es importante, claramente vamos a hacer ese como spin-off a la robótica. Eh, también que nos hagan llegar, como el Robo One, que decía Rodrigo recién, ese tipo de iniciativas felices de, no, no sé qué podemos hacer ahí, pero por, por lo menos podemos articular, eh, y, o, o por lo menos difundir. Y ahí también, en otra, con respecto al tema de Minedu, tal vez ahí podemos hacer reuniones conjuntas, tenemos, eh, por la Política de Inteligencia Artificial, tenemos bastante cercanía con el Ministerio de, de Educación, entonces si Sofía después eh, Quieres que intentemos algo o invitarlo, yo mismo cuando tenga reuniones con ellos, puedo decirle: Oigan, acuérdense, de la mesa robótica es importante que estemos ahí, eh, no hay ningún problema tampoco. Eh, por eso mismo vuelvo a recalcarlo: yo pongo a disposición, me pongo a disposición aquí de la mesa eh, para que participemos todos, porque sabemos que usted es un tema importante y, y más que yo lo repita mil veces, eh, obviamente se tiene que hacer mediante acciones. No, no sirve nada que lo deje aquí o esté siendo grabado ahora, después lo coloque, puede ser que me dé lo mismo. Pero, mi, como por lo menos mi preocupación y también como es el rector, es que eh, avancemos en estos temas. Eh, y si tal vez están pensando en una nota o algo, nosotros también hicimos en su momento una columna que no habían pedido personalizó la autoría José Antonio Gurí junto al equipo futuro en el que estoy yo. Eh, y, y para qué decirlo, el tema de también ha sido un acuerdo con todo el trabajo que hizo el señor Girardi a través de la Comisión de Desafíos del Futuro. Por lo tanto, mantener esta relación con el Congreso y con la Academia, como siempre lo hemos hecho es fundamental, así que toda la disposición en lo que podemos trabajar en conjunto y es feliz de, de que me sienten. Ojalá no todos los días, toda la semana pero, pero sí todo lo que sea necesario, por favor, considérenos a, a través mío como coordinador de la política de inteligencia artificial. Así que muchas gracias, Sofía, y perdón por usar tanto la palabra hoy día. Sé que es viernes también, así que están un poco cansados. <ríe> todo. No, Muchas gracias, Carlos. Y para cerrar, en, bueno, voy a dejar a Gloria y Marcelo que quiere decir algo y de ahí cerramos la mesa para cumplir con el horario establecido. Gloria. Hola, buenos días. Eh, yo soy Gloria Enrique. Eh, yo estoy acá participando de la mesa en, en representación del Colegio de Ingenieros. La verdad es que me uní no hace mucho tiempo, eh, pero de todas formas lo que les quiero manifestar es que es de interés del Colegio de Ingenieros seguir participando de esto y que ojalá la mesa siga adelante independiente de la forma que al final se defina cómo, cómo se va a realizar. Pero eso es lo que quería manifestarles, que por lo menos de lo que es el Colegio de Ingenieros siguen contando con el apoyo para que esto siga vivo. Muchas gracias, Gloria. <risa> ¿En, ¿Marcelo? Sí, ¿Para... yo que... Disculpa, Sofía. Yo quería eh, indicar que el, este año el liceo está participando nuevamente en la, la, segunda cumbre de, la segunda etapa de la cumbre de robótica de la World, World Summit en Japón. Estamos desde mayo, Pues la única diferencia que somos el único país sudamericano que, estamos, que quedan clasificados en este, este torneo, y también somos el único país que no tenemos el robot para participar. Si nosotros estamos mandando los códigos a Japón, los ponen, nos ponen en el video, y nosotros miramos qué está haciendo el paper allá y de acá y jugando en la lógica. No ha costado mucho, pero sí ha sido muy entretenido, hemos avanzado en, en la transabilidad de esto, que es el lenguaje, manejar ya los chiquillos eh, están un poco más bilingües eh, evidentemente hemos, hemos, hemos, hemos puesto un sello un distinto a lo que es la robótica en cuanto a, como dice y, mire, don Carlos ahí, en cuanto a inteligencia artificial hemos tratado de ir jugando en eso hemos tratado de ir incorporando eh, y evidentemente hemos tenido resultados hasta el minuto todavía seguimos en las clasificatorias eh, ya salió la, ya eliminaron los primeros equipos y no fuimos nosotros, seguimos defendiendo Sudamérica, así que eso Muchas gracias Marcelo por cortarnos este este avance tan importante del liceo que ha participado con nosotros desde el principio de la mesa. Eh, queremos agradecerle a cada una de ustedes por, por participar el día de hoy, por sus comentarios, eh, en sugerencias, y también reflexiones en torno a este tema desde la biblioteca del Congreso, en particular el Programa Asia Pacífico, hemos estado muy comprometidos con el desarrollo de, de esta mesa y e impulsar la difusión de la robótica en Chile. Entendemos que es un sector estratégico, que es una revolución silenciosa que a veces en, pasa muy por el lado, pero que va a afectar en, de manera cotidiana y ya nos afecta de forma cotidiana en en nuestro, en, en nuestro día a día y creemos que es importante que la ciudadanía tome conocimiento de ello porque eh, sin, sin duda eh, se, de, se generan una serie de desafíos en términos desde el empleo, en uh, la salud y una serie de otros aspectos que lo hemos revisado también en la mesa. Por lo tanto, desde la Biblioteca del Congreso asumimos también y volvemos a reiterar nuestro compromiso con apoyar a la mesa desde los ámbitos que nos sean posibles, en torno obviamente a los límites eventuales que podríamos tener de acción por el por el espacio en que estamos, pero creemos que con el compromiso y el apoyo de cada uno de ustedes y con el liderazgo de la Universidad O'Higgins podemos eh, seguir creciendo en, en este trabajo y ojalá abordando todos los aspectos que, que son de interés para ustedes, como vimos en la consulta. No sé si el rector quiere decir una palabra de cierre y, podemos, y cerramos la sesión. Bueno, eh, es decir, agradecerles, agradecerles a todos, la verdad es que eh, quedamos, eh, por, lo que, por lo que veo, eh, entusiasmados eh, por, eh, por continuar con esta iniciativa y por hacerla cada vez más valiosa y sobre todo eh, tratando de que vaya teniendo mayor impacto. Eh, Chile realmente merece eh, tener un nivel eh, eh, superior, al, superior al que tenemos. Ya lo ya lo decía Marcelo Pacheco, felicita, aprovecho de felicitarlo, es extraordinaria la, la iniciativa del, del liceo, muy, muy, muy, muy bonito. Sí, bueno, ustedes son, son antiguos ya en este tema. Eh, bueno, eh, agradecer y decirle que muy pronto eh, los, estaremos, los estaremos contactando junto, junto a Sofía y con algún plan, para, para mostrarles algún plan... Eh, concreto de cómo vamos a, de cómo vamos, cómo pensamos que debemos continuar para, para que entre todos nos pongamos de acuerdo. Muchas gracias rector. Bueno, nuevamente les agradecemos la asistencia a la sesión informativa de la mesa público-privada de robótica y nos vemos en una próxima oportunidad desde una nueva etapa.